hola gente cómo están todos el doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes sean bienvenidos una vez más a este canal anatomía educando para el futuro el día de hoy estaremos utilizando la inteligencia artificial en este caso estaremos utilizando la anatomía digital para poder enseñarle a todos ustedes cómo podemos aprender de la manera más adecuada es muy importante tener en cuenta de que en la actualidad se está utilizando mucho el auge de la tecnología y la medicina no se queda atrás. En este caso, el aspecto docente, tenemos que tenerlo bien claro y enseñar con herramientas tecnológicas. Esto puede ser la vanguardia en la gran actualidad para que ustedes puedan aprender de una manera adecuada. Así que, señores, vamos a ver en este caso cómo podemos aprender musculatura de los miembros inferiores utilizando este atlas digital de anatomía humana. Así que vamos arriba, por ejemplo, miren aquí, podemos ir agregando algunas de las estructuras musculares. Por ejemplo, aquí podemos ver este músculo que se evidencia acá. Este es el músculo aductor corto. Si le damos arriba al músculo, de este lado no tiene que aparecer algunas descripciones del músculo. Por ejemplo, el músculo aductor corto tiene su origen en el cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. Esto es lo que se denomina el pubis, esta parte acá. Y luego ese músculo va a terminar en la línea áspera. Si queremos ver más detalladamente su inserción proximal e inserción distal, podemos girar acá. Y ahí podemos evidenciar la inserción de este músculo. La inserción de este músculo a nivel de la línea áspera del fémur. ¿Entendido? Recuerden que esos músculos aductores tienen su origen en la rama isquiopúbica. Acá. Y son músculos de la región o compartimiento medial del músculo. Eso es importante que hay que tenerlo en cuenta. Bien, si le damos atrás, vamos a evidenciar ahora otro músculo. Este que se ve acá es el músculo obturador externo. El músculo obturador externo tiene su origen en la cara externa de la rama isquiopúbica. Aquí podemos evidenciarlo. También tiene su origen en la membrana obturatriz. Este músculo tiene su inserción específicamente en la fosita trocantérica, miren bien. Giramos y justamente en la cara media de trocanter mayor, ahí tenemos una estructura llamada fosita trocantérica, que es el lugar donde vamos a tener que termina este músculo obturador externo. En cuanto a los demás músculos que podremos evidenciar, por ejemplo este que se ve aquí arriba, es el músculo ilíaco. Este músculo se origina en la fosa ilíaca interna del, del hueso coxal y va a unirse con el músculo psoas mayor para formar el músculo ilio psoax y van a terminar acá en el trocánter menor del fémur. Bien, eso es lo importante de conocer esas estructuras. Si le damos atrás, vamos a evidenciar ahora otras estructuras musculares más superficial a estas. Por ejemplo, aquí se agregaron más músculos. Miren ahí el psoas mayor, como le mencioné, que se une al músculo ilíaco. El psoas mayor viene desde la columna vertebral, específicamente en las vértebras lumbares. Este que se ve aquí es el psoas menor. Mírenlo bien. Este músculo cabe destacar que es inconstante, el psoas menor. Y podemos evidenciar también la acción del músculo psoas mayor si queremos mover o ver los movimientos, le damos acá a movimientos, y aquí podemos evidenciar qué acción hace el músculo SOAX mayor. Esperemos que cargue un poquito, para poder evidenciar la acción de este músculo. Eso es lo interesante que tiene acá la parte de anatomía digital, para que ustedes puedan aprender de una manera adecuada, cuáles son esas herramientas, saber aprovecharla, porque las informaciones están ahí señores. Ustedes como estudiantes de medicina simplemente tienen que saber utilizar esas herramientas para poder sacarle provecho a las informaciones. Aquí tenemos un video de la acción del músculo psoas mayor o el músculo iliozoax. Y esta es la acción, miren, bien fluida que está, esa acción. Y si giramos, miren, la acción esta que se evidencia acá es flexor del de muslo. Flexor del muslo o de la cadera. Sobre la pelvis, esta es la acción que tenemos aquí con relación a este músculo. Nítido. Entonces, si quitamos esta parte, se, pausamos acá, le damos atrás. Si seguimos evidenciando acá este otro músculo que se ve acá, es el músculo aductor largo o primer aductor. Miren bien, él cubre al aductor corto, que es el que se encuentra debajo, y encima de él tenemos el músculo pectíneo. Este músculo pectíneo. También pertenece a los músculos aductores. Este tiene su origen específicamente en una cresta llamada cresta pectínea que se localiza aquí arriba en el pubis. Y termina en la trifurcación de la línea áspera, específicamente en una línea llamada aquí línea pectínea, que valga la redundancia, pertenece al fémur, específicamente a la línea áspera. Este músculo que se evidencia acá es el músculo cuadrado femoral, ya que giramos y ahí vemos el músculo cuadrado femoral, que va desde la tuberosidad isquiática hasta la cresta intertrocantérica. Es el cuadrado femoral que pertenece a la región glútea. Este que se ve acá es el vasto medial. Este pertenece al compartimiento anterior del muslo. El vasto medial, este tiene su inserción a nivel de la línea áspera también, específicamente en el labio interno de la línea áspera. Tienen que aprenderse esa línea, señores. Vamos a ver acá en el fémur para que ustedes evidencien qué es lo que les estoy mostrando con relación a la famosa línea áspera que se evidencia a nivel del hueso. Miren acá. Esa línea áspera es esta estructura que se evidencia aquí, específicamente en el compartimiento posterior de este hueso, del fémur. ¿Qué sucede? En esa línea áspera vamos a tener inserción de los músculos aductores. Los músculos aductores van a terminar acá insertándose en esa línea áspera y también ahí vamos a tener el origen del músculo bíceps femoral, específicamente la cabeza corta del bíceps, ¿entendido? También el origen de los músculos vasto lateral, el vasto medial y también culmina acá el pectinio y el glúteo mayor arriba. Eso con relación a esa línea áspera que se menciona, que es muy importante que todo estudiante se la prenda porque se insertan muchas estructuras y siempre salen los exámenes, esa línea áspera. aquí también podemos evidenciar este músculo que es el músculo grácil o recto interno miren recto interno o grácil este tiene su origen específicamente miren aquí, en el pubis por debajo de la inserción del músculo, aductor largo o medialmente a este y termina en la cara medial de la tibia extremo superior en un tendón, miren. Se convierte en un tendón y termina acá. A ese nivel vamos a encontrar una estructura denominada pata de ganso. La famosa pata de ganso que estará formada por tres tendones de tres músculos. Que ahí vamos a evidenciar uno que viene del compartimiento medial, que es el músculo gracia. Otro que viene del compartimiento anterior, vamos a mostrarlo, que es el músculo sartorio. Aquí podemos evidenciar el músculo sartorio. El músculo sartorio pertenece a el plano superficial de la región anterior del muslo mirenlo ahí y miren bien este va a culminar insertándose junto con el músculo grácil que se encuentra posteriormente a él que es este también vamos a tener otro tendón que viene posteriormente al grácil que es este que se evidencia aquí que se llama músculo semitendinoso y de dónde proviene el músculo semitendinoso miren bien el músculo semitendinoso pertenece a los músculos isquiotibiales. ¿Qué es eso, doctor? Los músculos isquiotibiales son los músculos que se encuentran en el compartimento posterior del muslo, dígase en la región posterior del muslo. Ahí tenemos este llamado semitendinoso. Tenemos otro hermano de él que está debajo, que se llama músculo semimembranoso. Y por último tenemos acá el bíceps femoral que tiene dos cabezas. Recuerden, tiene una cabeza larga y una cabeza corta, que es esta que se evidencia acá. Y ahí entonces cae también lo que mencionamos ahorita. La cabeza corta tiene su origen en la línea áspera y se une acá con la cabeza larga formando el tendón del bíceps. Nítido. Y eso termina a nivel del vértice del peroné. Con relación a la estructura que se menciona, la famosa pata de ganso tiene la apariencia de la pata de un ganso, y por eso el nombre de la estructura que se evidencia acá. Esa es la forma como terminan esos tendones a ese nivel en la cara media de la tibia extremo superior. Bien, entonces, vamos a tener acá el hueco poplitio, que es muy importante conocerlo, cuáles son sus límites y también cuál es su importancia. El hueco poplitio se llama así básicamente por la región que se localiza acá, que esa es la región poplitea, la región que se encuentra detrás de la rodilla este hueco popliteo tiene forma de un rombo vamos a ver si tratamos de dibujar un rombo acá para que ustedes entiendan a qué nos referimos para que puedan ver bien miren aquí también podemos dibujar en 2D o en 3D vamos a ocultar la guía y vamos a tratar la línea para que ustedes vean lo que es un rombo tiene esta forma, el rombo que estamos dibujando, forma de un rombo, valga la redundancia. Entonces ese rombo, aquí se ve mejor, de este lado, miren. Es el límite superomedial que tenemos acá, superomedial o superinterno. Aquí tenemos el límite superolateral o superexterno. Tenemos el límite inferomedial que es formado por este músculo acá y el límite inferolateral. Que sería formado por este músculo. Tenemos un piso en la parte superior y un piso en la parte más inferior. También tenemos un techo. ¿Entendido? Ahora bien, ¿cuáles son los límites de ese hueco popliteo? Tenemos acá lo siguiente. Superior y lateralmente tenemos el tendón del músculo bíceps femoral. Superior y lateralmente, esto acá o esto acá, es el tendón del bíceps femoral. Superior y medialmente, el músculo semitendinoso, su tendón, y el músculo semimembranoso, su tendón también. ¿Entendido? Los tendones de esos dos músculos, semimembranoso y semitendinoso, son los que tenemos como límite superior y medial. Inferior y lateral, e inferior y medial, los músculos gastrocnemios o gemelos. Gemelo lateral y gemelo medial. En el piso del triángulo superior, podemos dividir esto en dos triángulos, miren, trazando una línea imaginaria, tenemos triángulo superior y triángulo inferior. En el límite acá del piso del triángulo superior está formado por el hueco, en este caso el la parte de la cara poplitea del fémur, que es esto, hueso. Y en el triángulo inferior ahí profundamente vamos a tener el músculo popliteo, se llama así. El músculo popliteo es el que forma el piso del triángulo inferior. El techo de este triángulo está formado por una fase llamada fascia poplitea. Eso es lo que vamos a tener a ese nivel. Vamos a borrar esto ahora. Bien, si queremos entonces ver el contenido de ese hueco poplitea, lo importante acá es cuáles son los elementos que encontramos ahí. Elementos vasculares, dentro de ello tenemos la arteria poplitea, que es el elemento más profundo dentro del hueco poplitea. Este elemento que se ve acá es la arteria poplitea. Bien. Tenemos también la vena poplitea que acompaña a la arteria, que se va a encontrar superiormente a la vena, ven ahí, vena poplitea, esta. Entonces, la arteria poplitea, ¿dónde inicia? Ella inicia justamente, es continuación de la arteria femoral, recuerden eso. Inicia en el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter y termina en el arco del solio. En el arco del solio, ahí se origina la vena poplitea y termina en el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Lo contrario, recuerden. Entonces vamos a tener también un nervio, que es el nervio tibial, que va a estar acompañando a esos elementos. Miren acá, nervio tibial es el ramo terminal medial del nervio ciático Y también vamos a encontrar acá otra vena importante, que es la vena safena menor. Miren acá. La vena safena menor, que es también conocida como safena externa. Esta vena se forma en el dorso del pie, justamente, la vamos a encontrar formándose detrás del maleolo medial. Aquí, detrás del maleolo medial. Y la vamos a encontrar discurriendo por la cara posterior de la pierna. Y desemboca acá justamente en el hueco popliteo. Nítido. Eso es vena safena menor. También no se pueden quedar los nódulos linfáticos. Vamos a ver los linfáticos popliteos. Que encontraremos a ese nivel. Nódulos linfáticos popliteos. Y estos son algunos que se pueden evidenciar acá. Los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos popliteos profundos. Y también los denominados popliteos superficiales. Entendido, señores. En ese hueco popliteo, la importancia clínica, recuerden, cuando hablamos de la vena poplitea, en esa vena es que se forman los trombos de los miembros inferiores. Esto es importantísimo y hay que tenerlo presente. En esa zona ahí no se puede dar masaje en la zona poplitea, en el hueco popliteo. ¿Por qué? Porque un trombo que aparezca a ese nivel en un paciente y usted entonces empieza a darle masaje, ese trombo se puede desprender y convertirse en un émbolo y viajar hacia los pulmones. Y ahí usted le produjo a ese paciente, puede darle un masaje, un tromboembolismo pulmonar, que eso es importante tenerlo en cuenta, ese conocimiento. Evitar dar masaje en esa zona, en el hueco popliteo, por eso. También, en el caso de la arteria, la arteria está muy próxima al hueso, miren bien. Y si existe una fractura a nivel del fémur, en el tercio distal, una fractura supracondilia de fémur, esto me puede lesionar la arteria femoral. Y también un papel importante acá, tener en cuenta, que usted tiene que buscar el pulso tibial posterior, que se va a localizar aquí, miren.